Hablando de la tiradera del lápiz, eh, estamos hablando es el tema más caliente eh, a nivel, de, a nivel de, de la, del mundo de la farándula, de, de la música, del país. Eh, la, nos olvidamos de la pandemia, ya no hay pandemia. Aquí el país se olvidó, es más, así tiene que ser título, yo creo. La gente se olvidó de la pandemia, la gente no está en pandemia, la gente está en que lápiz y moza. Y que están esperando que Mozart responda, porque Mozart dijo que en 24 horas va a responder, pero ya ha pasado como 24 horas, pero yo estaba esperando temprano, eh, temprano. Vea, flaco, ya me tengo datos de que ya Santiago Matías la tiene. La canción. La canción la tiene. O sea que en cualquier minuto viene Santiago pa y suelta su video reacción de la tiradera de, San, de, de Mozart y, y, y Lápiz. Así que Mozart, estaba, y según tengo entendido, según, basado en lo que dijo Santiago, la canción de ahora es más dura que la primera. La canción de ahora... No, no, mira, ahora, lo dijo, lo dijo Bibi de la Top Dollar. Un saludo. Yo le mandé a, video a, a, a mi pana... Porque tú no me crees, yo soy amigo de... ¿De Vivi de, de Bibi, de Tordóla. Eh, Bibi. To, que todavía el sello está vigente, top Dollar Entertainment. Tordóla. Por lo cierto, la Habla yo vi a los boricos hablando mucho de la cadena más deseada. Y también aquí en República Dominicana, la cadena más deseada fue la de Dollar. La Dollar. Esa es una cadena que... Porque, Bibi, no, no, que no, me no, tú, ¿tú sabes lo acuerdas? bueno ¿tú de ¿Tú dollar? te acuerdas cuando fue Monkey Black, Big y Lápiz Consciente a Chévere por por primera vez? Que fue Monquibla con ese cadenón de Top Mira. Dollar, grandísimo. ¿eh? Mira, ey, ey. la Top Dollar fue una de las compañías que, que resultó, o sea, que los raperos de la Top Dollar tenían todo, sí, lo presumía cual. hasta lo que se comían los raperos de la Top Dollar, ¿verdad? Bro, esa gente, corillo, gente el corillo. El corillo, no, cuando llegaban, llegaba un combo. Es tan tal sí, que lo juntaron con el Fader... Yo, ajá, yo me acuerdo que una vez estaba. Había un. Video. Mira, y eso no es que dije, porque Vivi sí, llamó sí, a la gente sí, el FADEN, no el lápiz de Nueva York, vamos. Y al fan de no todo el mundo se le pegaba. Sí, yo me acuerdo como ahora que hubo un video que era de Broadway y todo, de Vivi, el gobernador de estos dólares, con mucho dinero de dólares. Dije, esto es para firmar a vaquero... Este fue para virar la lápiz, este fue para virar la vaina. Entonces, ahí que, ahí que hay un verso de la canción de Tóxico que le dice, tráeme la maleta que me, eh, que me soñé con la todola, dándole un par de galletas con una escopeta. Ey, me acuerdo con esa canción. Eso usted no sabe, no en los clásicos. Para usted tiene este, no, en este no, programa, tiene lo que, que lo, conocimiento. Los lápizistas, la la, lo diga, pisita, que, que o hay o que es lo que, no, no. Está ahí evidente, eh, el eh, duro, eh, en, en El lápiz duro, el lápiz duro, el, en esos tiempos, la todola, el lápiz. Todola, tú vas a caer Igual que ancho, ay, sabemos yo, yo, yo, que tú estás ancho, luchador tán... de plancho, como, como yo, ancho. Tu cara no distingo, tu trasero yo, como yo, pancho, mancho. y para lanzarme como artista con tu voz, mejor me, como me engancho. Ancho. Como el gol, antes ante el como mal informado. Lápiz consciente, mi hijo. Lápiz, vuelta a esto moderno y vete ¿Tú sabes a ese la gente, espera... la gente esperaba como que. Tú sabes que. Lápiz la... pues no! La... Alessandra siempre la han acusado de que ella empaña la carrera de Moza. Después que se divorció. ¿Por qué? Alessandra la han acusado de que cuando, por ejemplo, Mozart saca una canción, Alessandra hace una foto en de nua. Uh -huh. Ahora apareció, dije que. De que okay. Sí, no, apareció ahora. Dije, <ríe> después de de lápiz. Entonces parece que un fanático mencionó abajo que ve a recoger el muerto tuyo. Algo así. Porque son Ale... frescos, son no, frescos. O sea, el visita es un fresco. Han hecho más memes. <ríe> Ni el porque tiempo no es política. No tiene como defenderse, porque ellos son brutos. Entonces, Alessandra. MVP, dijo, ¿para qué? Si, si ya él ganó. Sí. Si ya Mozart ganó. Sí. Defendió a su, a su sí. antiguo no, marido, ¿eh? No, no, ¿Eh? Así no, mismo, no, Alessandra. No, no, ya, qué? es igual estás no, no, tú ahí. MVP, ¿eh? Alessandra, la mejor. No, ya. Tú sabes lo que pasa con Alessandra, que Alessandra lo puede seguir amando igualito. Que lo ama. ¿no? Que lo ama, ¿tú entiendes? Y ella. Ella no es la culpable de nada. Aparte que es la madre de su hija. Claro, no es culpable de, de nada, no es culpable eh, de nada. Y de su tiene hija, tiene eh. su dinero, gracias a Dios. Está eh, <risa> sana. Ay, muy bien por Alexandra Defendió a su esposo. Tú sabes, porque eh, Mozart, tú sabes que Mozart era su esposo. Pues ya no lo es eh, Y está defendiendo el, el, el, el criterio de su, del padre de su hija. ¿Eh? Llegaba el lápiz con las ¿Eh? la 50 ¿Eh? tigres, Llegaba el lápiz. Bibi dice ay. que en la tiradera, lápiz le faltó. Que al principio, y es verdad, al principio como que la canción como que te está dando una nota al principio. Y le baja. Y y que esto. Y como que después, como que está dando como, como ese sueño, como ese... Ahí tú ves, como... Mira el flaco, que es la No, el flaco no es lapicita. El, el flaco es anti-lápizista aquí. Los lapicitas son fuertes. Porque me caban. La única forma de que los lapicitas hubieran cogido la presión era si Alessandra estaba en contra de Mozart. Y ya, Mo, Alessandra está a favor de Mozart. Todos los mozaritas y alessandristas se unieron y formaron el Team MVP de nuevo. ¿eh? El Team MVP, el Team que hizo que Mozart ganara ocho soberanos. ¿eh? Ocho soberanos. ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Y, y, y una cosa, mire que lo que pasa no no es que el api lo hizo mal, porque la canción no está mal, no está mal, la canción está bien. Lo que estamos hablando es que la canción no está al nivel superior como todo a la de Mozart. que él debió venir con esa línea de Mozart? ¿Eh? Yo te da más atento el celular después, si acaso. Pues, a mí me han preguntado. ¿Salió? Ya. No, porque dijo 24 horas y ya son las 4 y 16. ¿A qué hora es que va a salir la vaina Dime, moza. ¿A qué hora es? ¿Eh? ¿A qué hora es que va a salir la canción? Todo el mundo esperando. Y otra cosa que quiero decirlo, claro. Primero, yo soy estudiante de términos de ciencias sociales. Me voy a graduar. Tengo un técnico... La universidad, de Ness University, de redes sociales. Soy una persona que me gusta leer. Soy una persona que tengo mi conocimiento, así como ustedes me ven urbano con mi gorrito y todo. A mí no me van con ese chantaje. Atención, lapicita. Yo no cojo chantaje. Porque ustedes chantaje, ustedes que cuando, a mí, porque a mí no me gusta la canción del lápiz. Yo soy un ignorante. Yo soy un bruto. Yo no la entendí. Obligado, obligado que entender la canción. Ese, esa, esa psicología que lápiz le puso a ustedes, a mí no me la... Conmigo no, conmigo no. Y, co, y cualquiera de esos lapicistas que están comentando disparates, pueden sentar conmigo ahí y entre los dos podemos debatir cualquier tema social, lo que quieran, como quieran, donde quieran, y me lo como. Porque así ustedes ven conmigo, Rita. Yo, doy, yo, yo también tiro mi página para la izquierda. Lo que pasa es que eso a mí no me gusta. De que está de que, de que, de que, de que fulano. Yo soy más inteligente que fulano. Nadie es más inteligente que fulano. Y esa psicología de que, que usted es bruto porque no entendió la canción. Oigan. Ahora es que si uno dice que la canción no le gustó, es porque uno es bruto. Y, y vi a Brea Fran cogiendo esa cotorra. Vi a Luini cogiendo esa cotorra. Es que Lu, Luini... Yo no, yo no entiendo. Yo no entiendo. tú dices que Luini corporán ¿sabe, ¿sabe lo urbano? ¿Qué? ¿Luini sabe hacer? Eh, oye, ¿cómo, sí, que sí. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que? reacciona? La, la reacción que le... Pe... Mira, sí, la suerte, yeah, yeah. la suerte. Tiene pe... talento como animador, tiene muy buenos muy número uno. No pero, tiene hay, pero no me vengan a mí usted que decir... Usted, mira, usted se da cuenta de una persona que usted siente un rapero en la trayectoria y, y usted no sabe qué preguntarle. Mm. Ahí usted se da cuenta si él sabe o no. Sí. Y Luis Cumprón está corto y, y En vaina urbana sí, sí. Entonces, La reacción y el talento no, lo tiene Porque lo es tiene. buen locutor entonces, ¿Lo A mí no me vengan con esta cotorre los comentarios No, que si yo no Apoyo la canción de De Lápiz Oíste flaco, si yo no la apoyo Si a mí no me gusta, yo soy un bruto Yo soy un analfabeta porque yo no la entendí Y usted sabe si yo soy Bruto o no, usted sabe pues El simple hecho de que a mí no me gusta una canción Entonces ya yo soy un bruto entonces los lapicitas, los lapicitas me quillan. Y si le dedico más tiempo a la peja ¿por qué? Porque ustedes me dan view. Es que ustedes le dan rating a uno. Porque ustedes se quillan de nada. Ustedes son los que están todavía. Ganan la guerra. Y han hecho más de 60 memes. Han hecho más de 50 videos. ¿Eh? Por cierto, hay, un, hay uno que no, yo, yo me gustó el video. <risa> que está rezando. No, no, hay uno. Ajá, ah, ese, ese tipo es monstruo, ese tipo es monstruo, ese tipo es monstruo. Sí. Y que leyendo todos los libros, dije, espérate, que estoy entendiendo la canción del lápiz, y es tipo es monstruo. Y después hizo uno, que es la iglesia, y que, y que, lapicistas no aceptan, que que los lapicitas no aceptan, que lo matan, y, y después llega Manny con el suerte roto. Lo que hay, los lapicitas con esa presión, dije, que si yo no, a mí me gusta la canción, ahorita dicen que Neto es un bruto, porque, ¿qué, ¿qué puedo entender, Neto? Oye, eso es lo que van a decir. Entonces, todo el que no le gusta la canción del lápiz es bruto. Pues fíjese, que no, no, no, lo que dijo Lapi lo que dijo Lapi para que tengan claro no tiene nada, nada de superdotado, nada en conocimiento, y el que le vende eso a usted es un mentiroso nada de lo que dijo el Lapi en esa canción se lo dije yo, tiene una, sub, una superinteligencia mundial no lo tiene, eso es falso, yo no encontré nada, en la tabla periódica díganme, es eso eso es lo grande que ustedes están diciendo yo no, o sea, no, como me dijo mi amigo, saludo para mi amigo allá en Nueva York, de lo mío personal, Taylon. Que Taylon dijo, pero que esa rima no es. Las metáforas, las metáforas, cuando una metáfora tiene algo filosófico bien grande, que tú duras un rato para pensarlo, ya sí, pero esa canción no tiene nada ni que una metáfora, que tú me digas a mí. Él dijo, ¿qué que esto? ¿Qué vaina? ¿Qué cosas así no así no La flaco una tiradera clara que no lo hizo que no le llegó al mismo nivel que la de Moza no. Quíllese y no se quille lo que usted se vaya haga lo que usted quiera pero lamentablemente la tiradera en el primer round va ganando Moza Mi entender, primer round va ganando Moza va a venir el segundo round que yo creo que el, me gustó el preview Bien. Ah, mira, el preview que más lápiz tiró, no sé si tú lo escuchaste, va bien, ¿sabes? Ese es ese nuevo que tiró, está heavy, tú sabes, no está, está bacano, sabes? me gustó, o sea, que, sí, que así debió venir en la primera. Dime que dejé cotizarse que tiene, y vení como es, como es el lápiz, la esencia del lápiz. Sí, que le dé, que le dé, estamos esperando. Venga acá.